Vamos con las bullas del día de hoy, que no sé qué pasó con el bombe, si fue que se perdió el bombe, se robó, hay que hablar con Villalona. Villalona, Villalona, el día de la pandemia, lo que se dedicó fue a tener mucha barba. Eh, nada. Está peligrando el de Villalona. Está, está peligrando, brigando. Hay una persona que en las redes sociales es muy controversial. Esa persona le gusta buscar una forma de llamar a la atención. Y eso está bien, porque todo el mundo está jociándose su sonido. Todo el mundo está haciendo su sonido. Y eso es entendible. Que cada quien busque la forma de josear su sonido. Pero ¿qué pasa? Yo creo que se va a ver feo este sonido que él está haciendo. Porque la gente lo está viendo a él como un llorón. Y la gente lo está viendo como una persona que, que está dolida porque su expareja está con un rapero hoy en día. Hablamos de Juan Tavares, el de la colita. Juan es un muchacho youtuber que se había dedicado su vida en redes sociales, tenía sus seguidores, un muchacho muy conocido entre las redes. Se fue para Puerto Rico y en Puerto Rico supimos que le hizo un, como una casa tuvo un inconveniente con la gente que trabajaba y se dividieron luego te, lo vimos con una muchacha venezolana que se la muchacha de ella él dijo que él ya a Chantal esa muchacha que usted ven ahí esa muchacha muy hermosa esa muchacha Chantal él se había olvidado de ella y que él tenía su vida aparte hecha con una venezolana pues pasa que se, se rumoraba ya estaba rumorado pero que no se había confirmado que Brasa el rapero Brasa y Chantal estaban juntos entonces parece ser que Brasa llegó de Estados Unidos y le hizo un arreglo a Chantal de flores y cosas y Chantal se sintió muy emocionada lo publicó y la gente comenzó a darle funda a Juan en especial mi amigo Santiago Matías, comenzó a darle funda a Juan de que este regalo, de que Juan estaba dolido. Primero puso una, un, un, video, un video diciendo en su history, creo que, que si era la jipeta o era las flores, el regalo para chantal, pero el problema no es que si era la jipeta, ese es braza. Compositor de, de, de muchos raperos, creo que fue quien uno de los que escribió durante la luz de anuel, en el nuevo luz de anuel. Braza compuso varios temas. Entonces, Braza, nunca lo he escuchado, un muchacho bajo perfil, o sea, no es de su vida personal, lo hace público junto con Chantal y Juan comienza a atacar a, a esa gente. Primero puso. Yo puedo derrumbar esa falsa en un segundo. Pero los infieles, los, perdón, los infelices, que sean felices siendo infelices. El otro fue, cuando estés en la cama con una persona que no amas, vas a darte cuenta lo, una palabra media fuerte, que es. Hay un video, no sé si Villalona le facilitó un video a los muchachos, donde Juan expresaba... Ahí está, escúchenlo. Es que como tú puedes decirle a una persona te amo hace dos semanas y ahora a otra persona te amo otra vez. O sea, como que para mí no tiene sentido. No tiene no, yo entiendo que quizás es una niña, ¿me entiendes? O sea, hay muchas cosas que ya está confundida, no sabe lo que realmente quiere. Pero yo no estoy, yo no quiero, no quiero desbaratar su relación, no quiero interrumpir su relación. Pero no me diga te amo a mí hace dos semanas, que quiere estar conmigo, que quiere hacer una vida conmigo. Rehacer... Yo soy Chantal y lo freno ahí. Yo soy Chantal y busco la forma de frenarlo ahí mismo. Porque es posible que eso sea verdad o puede ser posible que sea mentira. No sé quién es ella, porque lo vi, porque no sé, como no me empapo mucho de eso. Entonces, pasa que Chantal tiene que frenar eso ahí. Porque Chantal, primero Juan se ve una mujercita eh, comentar, haciendo ese tipo de cosas. Si la mujer ya no está en usted, hermano, suelte eso. Deja de estar haciendo cosas eh, de manera pública. Eh, deja que esa muchacha... Si ella quiere ser feliz con ella, que no te duela tanto. Que no te duela tanto. Deja a esa muchacha tranquila. Entendemos que tú tienes tus proyectos económicos que te está buscando dinero y todo lo que y eso está bien, pero suelta a esa muchacha si esa muchacha está tranquilo con su pareja que se quede tranquilo. Entonces usted no puede venir a hacer un show para agarrarse de ese sonido, pero ya yo entiendo. Eso es buscando una forma de tener relevancia. Porque eso es lo que yo lo que, eso es lo que yo estoy notando, porque yo no puedo creer que Juan te dolía. Yo no puedo creer que te dolió. ¿Qué es lo que está haciendo es aprovechándose que todo el mundo está hablando de eso y que lo van a hablar en referencia de él, pero no puede ser? Tienes que manejarte como Bulín. La India Fresh y el tipo que es la pareja de la India han buscado todas las formas de sonar para que Bulín se sienta mal. Y Bulín nunca ha hablado. Y Bulín nunca se ha referido al tema. Bulín está... Nadie se ha dado cuenta. Bulín lo que está en trabajo. Y eso es lo que tú tienes que hacer, Juan. A lo mismo que está haciendo Bulín. Eh, no porque la gente lo que te está viendo a ti como un gritón. Ay. Hermano, suelte a esa mujer en banda. Si ellos te están haciendo una bula, o qué sé yo, o te... la de la India es peor, porque... Les pagan a mi amigo y hermano Ronnie Jiménez. Con un video y todo y que para que vean bebes, buscando la forma y, y, le, y le viven tirando puya a, a Bolín a cada rato y Bolín, y Bolín na callao ahí Bolín, Bolín no ten eso ¿Por qué? porque porque Bulín lo que va a decir yo tengo que respetarla a ella porque es una dama, le dijo que tú tienes que hacer tienes que respetar a Chantal independientemente que te pudo decir diez te amo y le dijo un te amo al tipo públicamente no ventiles eso públicamente porque la gente no te está viendo bien a ti. No te está viendo bien a ti. Te está viendo como un busca sonido llorón. Es lo que te está viendo la gente a ti ahora mismo. Y tiene, tienes que parar. Válido. Compórtate como bulín. Mira a, a bulín. Yo estoy viendo a la India ahí subiendo vainas y que tatuaje, que qué, que de todo. Y Bulín, tranquilo. Bulín lo que hizo fue una canción que le mencioné un beso para que la canción coja cuarto. Ya. Un tiguerazo, Bulín. Es un tigre. Eso es un tigre. Eso es un tigre. Eso es un tigre. ¿Es un tigre? ¿Es un tigre?